Múltiples problemáticas afectan al municipio de Las Guarnas, entre ellos el asfaltado de sus calles, específicamente en el sector San José. No, de es que yo nací, yo nací nací en este barrio y me metí aquí, y esta calle no ha he arreglado nunca. No puede que el gobierno no la haya pagado. El gobierno no la ha pagado, lo que pasa es que los ingenieros se han robado los cheles. Y sí, el síndico vino y le hizo una caballadita, que no le correspondía a él, pero. Le echó un material para, que para arreglarlo, estaba feo. Yo no sé si te lo pasaron anteriormente. Eso parecía una laguna. Un macho. Bueno, la situación de esta calle es un problema. Esta calle vinieron el PLD cuando estaban en campaña. Nos rompían la calzada y todo. Y que para arreglárnosla. Entonces, nos hicieron los conten, lo contenedores solamente y no nos hicieron más nada. Entonces vinieron roban de, de material, lo cogieron y lo vendieron. Y esto fue un odasai grandísimo. Entonces, el síndico ahora fue pues, que vino y nos le tiró un chile de material para con nosotros poder caminar por aquí. Pero esto estaba insoportablemente que no podía caminar. Tiene muchos años, señor. ¿Eh? No, imagínate, más de 40. Al cuestionar al alcalde de la localidad, Pedro Antonio Rodríguez, en torno a la situación, manifestó: Realmente hay una, dos o tres calles que presentan. Eh, mayor estado de, de deterioro que otra, ya que, por ejemplo, la calle San José, que es una de las calles que el pueblo guaranero espera del gobierno, no del alcalde, pues yo le he reparado y le he rehabilitado tres veces con cacajo la calle. Lo que estamos en espera, tanto el pueblo como la alcaldía, es que el gobierno agilice la, el asfaltado de, esa, de ese tramo carretero, ya que está incluido en el tramo pimentel cruce del canal Las Guaranas. Agrega Trabajan para dar respuesta. Lo que incluye la vía de la calle del barrio San José, pues el gobierno le va a dar una respuesta, se la está dando, en estos momentos se está faltando y nosotros tenemos la seguridad de que ese tramo eh, en los próximos días o los próximos meses pues estará asfaltado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.